Sabes que muchos granos de arena forman una playa, y cuando un día lees que en el valle de Mangola, en Tanzania, Ongago ha conseguido erradicar el cólera con su programa hidrosanitario, sabes que tu grano de arena también estaba allí, y te sientes muy feliz.